y las probabilidades de Profit serán de un 50% sacando Profit con cualquiera de las armas de la caja Snakebite les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de videos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a utilizar armas azules y estas van a ser 4 armas Factory New de la caja Horizon y 6 armas Minimal Wear de la caja Broken Fun el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 90 las probabilidades de profit serán superiores a un 30% también tendremos un 8% de quedarnos casi igual y si el video te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like y para el último contrato vamos a necesitar armas azules y estas van a ser 6 armas minimal wear de la caja revolver y 4 armas factory new de la caja chroma 3 el valor de este contrato será de alrededor de $1.80. Y las probabilidades de profit serán superiores a un 70%. La verdad que son muy altas las probabilidades. Así que por el valor del contrato y las probabilidades vale la pena. Y bueno guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Y no se olviden, yo soy Mago y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Siempre andamos motivo pa' los filos, pa' la gata, parte de miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del y bacaneo, basileo pariseo, le perreo Con los ojos y poloro, mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo si me pego pa' lo puro le meto sin disimulo Pa' otras gira que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento número uno